ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Ven, un placer. Eh, eh, tengo una inquietud que hace muchito que quería hablar con usted porque... Pero casi siempre está el teléfono ocupado y carnal. Bueno, pues ya tiene la oportunidad. Ah. Eh, eh, era pa, para decirle, en cuanto a la candidatura de Siquió y, y Milady Núñez, ¿Qué? Ajá, dígame. Yo le hago una aceptación, le hago una soitación al pueblo, que se acuerde lo que Milady era cuando era gobernadora, que era arrogante. Y lo que, es que todavía. Decía, decía, de, decía de que yo, que, que haga su juega, que a mí nadie me va a doble el curso, que a mí no me importa, ¿no? yo soy la que sé, yo hago lo que yo quiera, ¿eh? Entonces, eh, así mismo puede hacer llegar, cuando si llega al ayuntamiento a maltratar a los infelices, Eso dos, déjeme decirle esto, déjeme decirle esto de mi lady, déjeme decirle esto de mi, lady. Esto de mi lady. Bolívar Santo, que por cierto es solicitó a Interior y Policía, porque tenía una disputa con mi, lady. Disputa con mi lady. que le dieran información de los cuatro años que mi lady había pasado como gobernadora. Y lo mandaron donde que era gobernador Juanito Antigua a que le diera las informaciones a Bolívar. Exacto. Eso está ahí. Esas peticiones fueron públicas. Bolívar duró meses en eso. Bueno, pues miren, déjenme decirle. Ahí volvemos a caer lo de la impunidad y lo de que este país es una porquería. La señora Milady Núñez. Borrotó y quemó todo porque resulta y viene a ser que, que a, a, a Bolívar el Santo lo que le dieron fue y Juanito le dijo aquí no hay de nada mi lady no dejó nada aquí. Oigan esta mujer anda ahí ni que aspirando... esa mujer anda ahí aspirando señores una mujer que debiera estar presa coño si aquí hubiera justicia presa debiera estar esa lo digo yo responsablemente porque quemó todos los papeles de la gobernación. Ahí no hay nada de, de, de lo que Mireli hizo en cuatro años. Y esa mujer anda discapirando a ser alcaldesa. Para que ustedes vean que nosotros somos unos sinvergüenza. Buena, buena. Buena, Juan. Sí. Oye, te, me, cuando tú hablas ahora de, de la situación de Leonel Fernández, yo sé que tú eres un viejo político, tú entiendes, pero a veces lo. La gente de la prensa a veces no quiere hablar, para quizás para no meterse en lío, pero nosotros los opinadores, los que veamos la televisión, tenemos también entendimiento. Tú decías algo ahí sobre la juntilla con los pinchos con los, con los malévolos pinchos Oye, y un grupito, el de la junta, el Roberto Rosario. Esa situación que se ha dado y que hoy en día uno ve todos los días la gente opinando y diciendo que él está como loco. Realmente, yo puedo decir que está como loco, ¿verdad? Porque lo que está haciendo no es de un ex presidente que tiene que comportarse de otra forma esa situación y que de militares eh, en las mesas primero dijeron que era que iban a defender el voto ahora salen con otra cosa diciendo que van a ser eh, delegados oye y cuántas 500 mil gente no hay que puede ser delegados porque no sean militares eh, porque los militares algunos son preparados pero otros son tú sabes cómo que son verdad que sí. no son de bachilleres entonces la situación realmente es muy difícil para el país a donde la está llevando Leónel Fernández con sus opiniones maquiavélicas o sea que... bueno pues muchísimas gracias, esa es su opinión eh, mire señor entonces para que ustedes vean que este país como yo digo una porquería ahí en la gobernación no se sabe cómo manejó Milady todos los cuartos que le tocó y esa mujer anda aspirando y cae de esa aspirando y todo una... Este país es una porquería. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Román. Sí. Yo que la, yo, yo que la conozco. Esa es una... So... Mira, muchachos. Eso, eso no es para esa familia. Que quede eso, eso no es para esa familia, muchachos. Y, y, y, y, y la gente se atreve. Y la gente, pues, pica pollito Y, pues, vainito y Porque le da esto. Es capaz de votar por una gente que pasó cuatro años por un sitio y que con, con el apoyo de Danilo... Porque Danilo, ese señor, un día tiene que rendirle cuenta, es el que está gobernando este país, cuenta este país, porque Danilo sabe de toda esa, de toda esa diablura, y se hace chivo loco, y, y, y, y esa es la candidata de Danilo, y esa mujer no, no, no, no le pudieron entregar Bolívar, Juanito dijo, bueno aquí lo que hay son dos meses, oye de cuatro años, o es sea, un desastre, y qué va a hacer si llega a ser alcaldesa, me pregunto yo. ¿Qué va a hacer? Pero este país es así Porque es que nosotros no defendemos con principio. Nosotros siempre vivimos En un estado de impunidad Y apoyando lo mal hecho Y lo apoyamos por cualquier caballadita que nos dan Así no se puede Así no se puede Miren, eso es tan así señores Que incluso Ahí eh, eh, eh, hay una deuda que le tiene ese ayuntamiento que no se le han podido pagar a un amigo mío de una bomba de gasolina. Que le, le voy a confesar esto. Buenas tardes.